Cada una de estas expresiones se refiere a las diferentes formas en las que la imagen, información o entorno espacial generado por computadora interactúa con la realidad y con el observador. Para explicarlo, vamos a jugar con dos capas. Una, la realidad. Y otra, la generada por computadora. Además, tendremos en cuenta si la capa generada por computadora ocupa todo el campo visual del observador, es inmersiva, ¿O no lo ocupa? No es inmersiva. Empezaremos por la realidad virtual. La realidad virtual más conocida es esa en la que el observador se pone un casco que le aísla visualmente de la realidad. La computadora genera dos imágenes, una por ojo, para que se perciba volumen y profundidad. La experiencia inmersiva se completa normalmente con unos auriculares que también aíslan auditivamente de la realidad y completan la sensación de inmersión. En un futuro participarán también otros sentidos, pero ese es otro tema. También es realidad virtual, aunque no inmersiva, cualquier entorno generado por computadora que podamos explorar, como en muchos videojuegos. La pantalla del computador no aísla al observador de la realidad, pero no hay ninguna relación entre la realidad y el entorno generado por computador. La realidad mixta. La realidad mixta se parece mucho a la realidad virtual inmersiva. El observador lleva un casco que le aísla de la realidad, pero unas cámaras incorporadas en el casco permiten a la computadora mezclar la realidad con el entorno generado por computador. La realidad mixta siempre es inmersiva y el acceso visual a la realidad está siempre mediatizada por el computador. La realidad aumentada. En la realidad aumentada, el observador siempre está en contacto con la realidad, pero una capa generada por computador se integra en la realidad y la aumenta. La versión no inmersiva es fácil de experimentar con un teléfono o una tableta. Hay muchas apps que por geolocalización o por reconocimiento de imágenes integran información, imágenes o entornos tridimensionales con la realidad. La versión inmersiva implica, de momento, el uso de un casco o unas gafas que son transparentes, permiten ver la realidad, pero son capaces de integrar entornos generados por computador. A modo de resumen, la imagen, información o entorno generado por computador puede no ocupar todo el entorno visual, no ser inmersivo. u ocupar todo el entorno visual, ser inmersivo. Si el entorno generado por computador no tiene ninguna relación con la realidad, hablamos de realidad virtual. Si la tiene pero completamente mediatizada por el computador, hablamos de realidad mixta. Y si se integra con la realidad, hablamos de realidad aumentada.